En el Bazar Yasin podrás encontrar todo lo que necesitas para darle un aire nuevo a tu hogar. Lámparas, menaje de cocina, textil del hogar, alfombras, objeto de decoración, teteras marroquí y mucho más. Todo a precio de ganga. Visítanos en calle Lagasca, número 62, San Pedro de Alcántara, teléfono 654 74 -2416. El Bazar Yasin en San Pedro de Alcántara os desea una feliz Navidad.